Desde Osonunú promovemos el ecoturismo en nuestra reserva y en la zona que la rodea, ya que estamos convencidos que es el modelo de desarrollo ideal en la región. Estas actividades promueven el respeto, el intercambio cultural y un contacto directo con la naturaleza para interpretarla. También provoca un bajo impacto en el ambiente ya que trabaja con grupos reducidos de visitantes. Los ingresos que se generan son destinados a mejorar el ambiente y la calidad de vida de los pobladores locales. El ecoturismo puede convertirse en una estrategia de conservación, ya que necesita de la biodiversidad. Por eso es tan importante proteger animales, árboles y orquídeas en su hábitat para que puedan ser apreciadas. Desde el 2013, estamos trabajando con las comunidades guaraníes de la zona, de, del Teyucuaré, que rodean también la Reserva Osununú, y nos hemos acercado ofreciéndoles el acompañamiento en, y las capacitaciones en este proceso. Para convertirse en anfitriones de su cultura y emprendedores de ecoturismo como una actividad más de desarrollo. Cuando empezamos las capacitaciones, vimos que una especie se destacaba. Era el Urunday Blanco, uno de los monumentos naturales de misiones y emblema de la región. Es así que los nuevos guías decidieron dedicarle el nombre de su sendero turístico a este árbol que los guaraníes llaman Ibirá yacaré. Ese sendero se llama Ibirá, Ibirá es un árbol o una madera. Y yacaré es por la piel, por la piel de cima de Esta experiencia ha sido muy valiosa para todos y nos ha permitido que otras aldeas se interesen por el ecoturismo guaraní y participen de las nuevas capacitaciones. Los turistas que ya visitaron estas comunidades quedaron muy contentos y se sienten privilegiados de conocer una cultura y especies que lentamente se van recuperando.